Bien. Buenos días, buenos días, os he contactado porque quiero explicaros cómo se forma la oración en alemán, ya que mi especialidad en el máster es la enseñanza de este idioma y me parece un aspecto interesante aprender. Yo sé que vuestro nivel de alemán no es muy alto, pero aún así creo que la explicación va a ser muy fácil de entender, puesto que va a ser en español y vuestro nivel en lengua materna es excelente. Lo más importante que debéis saber sobre la oración en alemán es que el verbo conjugado siempre tiene una posición exclusiva en la frase, y esta es la segunda. Me explico, en general nosotros expresamos un sujeto en la primera posición, después utilizamos un verbo y después los complementos, aunque estos últimos pueden cambiar de posición dependiendo de si queremos enfatizar algún aspecto de la oración. Pues como he dicho, en alemán el verbo tiene su lugar en la segunda posición siempre y cuando se trate de una oración principal. No obstante, ha de tenerse en cuenta que si existen dos verbos en la oración, el verbo conjugado irá en la segunda posición y el otro verbo irá al final de la frase detrás de todos los tipos de complementos existentes. Por cierto, el orden de estos elementos se rige por la regla del tecamolo. Tiempo, causa, modo y lugar. Si existen complementos directos e indirectos, estos van delante de los complementos regidos por tecamolo. Como he dicho antes, sé que vosotros no tenéis mucho nivel de alemán, razón por la cual no voy a extenderme mucho. Os voy a comentar las diferencias entre una oración principal y subordinada y después os comentaré los elementos de los tres tipos más básicos de oración en cualquier idioma. La oración enunciativa, la interrogativa y la imperativa. La oración principal, tipo Hauptsatz, hau... funcionará como una oración enunciativa. es decir, el orden de los elementos será sujeto, verbo, complemento indirecto, complemento directo, si son pronombres a la inversa, más tecamolo. Se pueden producir inversiones en la frase si un complemento se quiere enfatizar. La frase subordinada, never se separa de la oración principal mediante una coma o conjunción subordinante. Tras la coma conjunción no se pondrá el verbo, sino todos los demás elementos para dejar la posición final al verbo conjugado. Si hay dos verbos, el verbo conjugado seguirá estando en la posición final. La oración interrogativa, fragesat, se forma de la siguiente manera... Verbo conjugado, más sujeto, más complemento indirecto, más complemento directo, y si son pronombres a la inversa, más tecamolo, más el símbolo o el signo de interrogación. La oración imperativa, defensa se estructura así. Verbo en imperativo, sujeto de segunda persona del singular o del plural, complemento indirecto, complemento directo, más tecamolo. Bueno, pues para saber si me habéis prestado atención, vamos a realizar una actividad. Yo os preguntaré con una definición en español sobre un tipo de oración y vosotros me tenéis que decir el nombre en alemán, aunque la pronunciación no sea correcta. La escritura la realizaré yo para ahorrar tiempo. Así que voy a compartir mi escritorio. Si es que lo podéis ver. ¿Lo sí. veis bien? Sí, sí, y... se sí, ve sí, bien. Vale. <coughs> Pues a ver, la número uno, oración que informa de un hecho objetivamente u oración enunciativa. ¿Os acordáis? No. ¿Ninguno? No, lo siento. Bueno, pues aus, sage, sat. Se llama la oración enunciativa. La dos, la oración imperativa, ¿os acordáis? Tampoco. ¿Verdad? Tampoco, tampoco. Tampoco. De es muy difícil. El... espero que al menos una que, que he enfatizado bastante, si sí que os acordéis. Sí, sí, sí, solo no. me acuerdo de... Oración Ay, sí. subordinada. ¿No, verdad? No. No. De... Qué poco me habéis escuchado. Han sido demasiados términos nuevos en poco tiempo. Sí, la verdad es que sí. Oración interrogativa. Tampoco. Estáis viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí, Fragres Sanz. Ya veis que Sanz significa oración porque salen todas. Sí. La oración principal y la que espero que sepáis es, es la siguiente: regla que rige el orden de los complementos. ¿sabes? De ¡Decamolo! ¡Decamolo! ¡Decamolo! Vamos a comprobar que lo hemos hecho bien. Sí. Enhorabuena, hemos superado la actividad. Pues nada. Ahora voy a volver a poner. Si me deja esto. Ah, se supone que nos vemos bien todos. Eh, eh, a ti no. No mucho. Deja de compartir el escritorio. Ahí. Ahora. Ahí estamos. Vale, pues ahora ya me dejo de seleccionar y paso a haceros las preguntas, ¿vale? Uh -huh. okay. ¿Qué os ha parecido la actividad? Está muy chula, la verdad. Es ¿Era difícil? No, no, no era difícil, pero... Si hubieses, sabido, si hubieses tenido la teoría adelante, no, ¿verdad? No, para nada. Exactamente. ¿Y creéis que es una buena manera para aprender términos en los cursos de la ESO y del bachillerato? Para yo creo que sí, porque además es divertido, es bastante dinámico. ¿Y cómo os gustaría que os enseñase la formación de las oraciones en alemán? No sé, con un método tan gráfico como este está bastante bien. Sí, y además metiéndole de por medio el tema del juego, lo del crucigrama, a mí me parece una gran idea. Exactamente, exactamente. ¿Y la, la explicación de hoy os ha quedado más o menos clara? Eso sí. espero. <risa> bueno, a ver. Está claro que hoy no puedo pedir que hagáis oraciones en alemán, pero pienso que algunas cuestiones han quedado claras, como por ejemplo, ¿cuál es la posición del verbo conjugado en una oración principal? En la segunda posición. En la segunda posición. ¿Y en una subordinada? Ah, igual, ¿En no. última posición? ¿El? Dime ¿En vea. Última ¿En, bien, la... ¿En última posición? Muy bien, en última posición. ¿Y qué pasa si hay más de un verbo en la frase? Tanto Porque en una principal empieza... como en una subordinada. Sí, uno está en la segunda posición y, la, y el otro en la final. Eso es la principal. ¿Y en la subordinada? Es no, más A mí también, eso no me En la subordinada, como el verbo conjugado está al final, el, verbo, el otro verbo estará justo antes, o sea, en la posición ante final, por así decirlo. Uh -huh. Justo antes de el final de la frase que estará el, el verbo conjugado. Ok, entendido. Bueno, pues vamos a finalizar ya. Os agradezco mucho vuestra participación en mi Hangout y espero que hayáis aprendido algo nuevo hoy. Así Sin que duda. hasta pronto. Adiós. Adiós.